¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos una nueva edición de Pick and Rock con todo el resumen del básquetbol preferal de nuestra provincia. Por un lado, Conferencia 1, hay un líder cada vez más puntero y vamos a estar viendo de quién se trata. Y en la Conferencia 2, un poco de más de paridad tanto en la Zona A como en la Zona B. Arrancamos este repaso con la Conferencia 1. Partidazo en Concepción de Uruguay, regatas con ese tiro de Aguirre para ganarlo, Marraba. Partido hasta aquí, igualado, quedaban un puñado de segundos del tiempo regular. Y el equipo de Goregochú tenía la última bola en la mano de Nico Nieto. El frenito, pasito para atrás, bombazo, nada, tampoco. Nos vamos a tiempo suplementario. Y así se iban a empezar a inclinar las acciones. Rotación, Guido con el triple, Marraba pero aparecía. ¿Quién si no? Agustín Aguirre, que iba a estar encendido, 33 puntos para él. Naturalmente iba a ser el goleador del juego. Bombazo de Racing aquí. Con Jorge Schaff. 25 puntos para él. El goleador. Y Regatas que rotaba la bola. Se atacaba la zona. Gino Vilesca Acción cuando no. Marti Dato, 9 puntos para él. 12 para Guido de la Vedova. 13 para San Franco Nicotra. 10 para Garbochi En Racing que así atacaba. Estaba desordenado. Se le terminaba el tiempo y lo ganaba. Precisamente con la acción anterior de Aguirre. Lo cerraba Leusa de la línea. Ganó Regatas en suplementario. Pueblo BH de Verde recibía Peñarol de Rosario del Tala. Y así atacaba el equipo dirigido por Paniza. 8 puntos para Nico Bros. El goleador iba a ser también Echazarreta Cerreta con 18. 12 para Faco González, 10 para Mateo Rodríguez. Corría allí González y convertía. Pero en BH iban a empezar a aparecer los goles. Por ejemplo, de este hombre, Maxi Robledo, en el bajo. 11 puntos para él, 13 para Baldania. Allí lo vemos desde la línea. Y esta era la réplica, otra vez de Peñarol, el bombazo de Pérez y Salvo. Imágenes ya del último cuarto. esto me iba a ser muy importante. Nacho Echeverría aquí con la individual. 14 puntos. De todas maneras, el goleador iba a ser Germán Andrés con 23. Lo cerraba allí desde la línea BH. Y lo ganaba frente a Peñarol. Triunfo de BH 79 a 71 en Gualeguay. El puntero Sanjo visitaba a uno de los escoltas Y en la pintura, quién sino no, Facu Barreto con toda su preponderancia. 13 puntos para él, 14 para Leo Cuarros, 21 para José Gaitán y 22 para Nahuel Vicentín, los goleadores habituales que tiene el Social Deportivo San José. La réplica de Neptunia, bombazo limpio. Son imágenes ya del último periodo. Otro bombazo de Sanjo que dominaba las acciones. Barreto aquí convirtiendo desde la línea, dominaba el puntero vestido de blanco, que aquí perdía la pelota, corría Neptuno y convertía el goleador Juan Frigo Feli, 21 puntos para él, 15 para dos Regaray, 12 para Pérez, arremetía Neptunio sobre el final, aquí corriendo, pero no le iba a alcanzar, lo sellaba Sanjo primero desde la línea y después con un lejano bombazo, triunfo de San José, más puntero que nunca, Bajó a uno de los escoltas, ganó en y fue 74 a 86 para Sanjo. Partidazo en Golagüechu, se terminaba el partido, o al menos el tiempo regular. Y en la individual Tomás Bota para ganarlo, partido igualado en 85 últimos segundos. Así atacaba a Olimpia, defendía bien central y ahora lo podía ganar. Con Alexis Nech de mitad de cancha. ...se quedaba corto, nos vamos a suplementario... ...y precisamente este es el cierre del suplementario... ...aboyan la defensa, Nico agase muy forzado... ...tiro, ¡nada! Segundo tiempo suplementario entre Olimpia y Central... ...y ahora sí, empezamos los goles, Bota... ...31 puntos para él... ...les contaba Central desde la línea con... ...Carlos Benítez Gavilán, 24 puntos para él... ...otra vez de Bota en la individual, lejano doble Marraba... ...y de ahí salía Central en, en contra... Corría fácil, triangulación y adentro 25 para Nets, 24 para Benítez Gavilán, 20 para Dreylin, 20 para Bernasconi. Y en Olimpia 31 de Nico Agase, 31 de Bota, 15 de Fraga 11 de Facu Carulla. Convertí en el bajo central y desde la línea también, 108 iguales el partido hasta aquí. Buena acción en el bajo, linda conversión de Olimpia que se ponía al frente y con esa tapa empezaba a complicar en la existencia central que tenía que cortar, salía a presionar y aquí lo hacía tarde el equipo de Golobachú. y desde la línea vamos a ver cómo Bota anota el primero, ponía ventaja más 3 marraba el segundo y salía a la contra de central para empatarlo últimos segundos la individual de Benítez Gavilán lo cortan con falta previo al tiro, en central pedían que era acción de tres finalmente dos mete el primero, marra el segundo, hay invasión ...convalidan todo... ...final lo ganó Olimpia... ...en segundo suplementario... ...111 a 109... ...luis Luciano visitaba a Ferro... ...y dominaba precisamente... ...se le escapaba en la parte final del partido... ...veíamos allí la conversión de tiro libre... ...de Tomás Fabricius... ...o uno de sus goleadores... ...terminaría con 29... Así convertía... ...luis Luciano... ...pero de aquí en adelante... Ferro iba a meter un parcial de 14-2 en los últimos 3 minutos y fracción. De todos lados anotaba el equipo de Ferro. 19 para Moreira, 18 para Fernández, 16 para Obregón, 16 para Trufa. Se venía Ferro sobre el final en un duelo clave por la parte baja de la tabla de posiciones. Esos eran los argumentos de Luis Luciano. Desde la línea sumada como podía, hacia lo propio Ferro también, que se venía sobre el final, pero que no le iba a alcanzar de todas maneras y va a ser triunfo de Luis Luciano por la mínima final del juego. Para ganar ganarlo, Ferro elige ese lejano lanzamiento, marra y triunfo de Luciano 86-85. En tal Atlético, con su característica casa recibía a Bancario y la ley del ex, la inauguraba Teco Jerez. Cuando no, 23 puntos para el interno de Bancario. Que atacaba también en la pintura allí, cortaba y convertía a Tomás Wagner. 12 puntos para él, 15 para Calderón, 16 para Agustín Silva, el goleo de bancario y otra ley del ex, Sagar Sazú. 11 puntos para él, 21 para Matías Euskarría, la figura iba a ser este hombre cuando no. Isaac Monti, falta doble, el 2 más 1 para Isaac, fue clave en el goleo, en los rebotes, en la conducción, en lo que fue este partido entre Atlético y bancario. Así rotaba bancario, no llegaba a la defensa de Atlético y aquí robando el balón Calderón y convirtiendo, pero de aquí en adelante, iba a ser todo el equipo talense, robo, corrida y bandeja para sellar el partido después con esta acción. 88 para Atlético Tala, 81 para bancario, triunfazo del equipo talense que mira para arriba. Tabla de posiciones de la conferencia 1... ...Sanjo cada vez más puntero se despega... ...de central y bancario... ...Olimpia que escala el resto de los perseguidores... ...Ferro 410 Luciano 212. En tanto que la próxima fecha... ...Regatas recibe bancario... ...Olimpia-San José... ...Clásico-Peñarol-Atlético... Luis Luciano BH, Racing Neptunia, otro clásico, Central Ferro. Pausa y cuando regresemos, seguimos con todo el resumen de la conferencia 2 del Torneo Prefederal de Básquetbol en Pican Rock. Nuestras radios. Nuestro canal. Nuestras revistas. Nuestro portal de noticias. Ahora. Todos nuestros medios en, en un solo, solo lugar. lugar. Entra a medios.uner.edu.ar La plataforma de la Universidad Nacional de Ríos. La Universidad Nacional de Ríos te ofrece más de 40 carreras. Y como estudiante podés acceder a becas. Residencias estudiantiles. Hacer deportes en nuestros gimnasios. Y almorzar en los comedores de cada facultad. Elegí estudiar en la universidad pública, pública y, y gratuita. gratuita. UNER está con vos. Continuamos en este segundo bloque de Pican Rock. Recordad que este programa lo podés ver en el canal de YouTube de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Momento, hora de repasar la conferencia 2 del torneo prefederal de básquet. Estudiante de Paraná, recibía a Zaninetti y la bienvenida aquí se la daba precisamente. Este back, le dan el tiro y lo convierte, claro, bombazo. Beltrán González, 10 puntos para él, el goleador iba a ser Baltasar Claude con 11. Otro bombazo, estudiantes que lo corría atrás en esta parte del juego. Esas son imágenes del último periodo donde el equipo de Concepción estaba al frente. Linda conversión en la individual de estudiantes que descontaba descontaba, claudia y ya sabe lo que tiene que hacer anotaba estudiantes que se venía aquí otra vez corriendo y convirtiendo la pasaba mal saninetti que estaba administrando la ventaja que había conseguido en el tercer cuarto fundamentalmente pero que de todas maneras le iba a alcanzar y lo iba a administrar el goleador de Zaninetti 22 para el h 19 para Hansen allí corre Nahuel y sella el partido triunfazo como visitante de saninetti en Paraná 56 a 50 frente a estudiantes, último bombazo, no alcanzaba, no convertía, ganó tiempo para nada. Sportivo San Salvador de Celeste recibía en casa a Urquiza, equipo necesitado. No le importaba, Franco Arronis, bombazo para el 17 puntos para el zurdo. Y esta era la respuesta. Linda penetración, linda conversión para Urquiza, 15 para Alem. 11 para Leiva. Lindo pase de Rebechi. 10 para Ramírez. 5 para Gauna. El goleo repartido en el equipo de Urquiza. Y otro bombazo del Zurdo de 12 para Hugo Rashi. 10 para Giudici. 5, perdón, 7 para este hombre. Jerónimo Rosso convirtiendo así muy forzado. Y esta era la réplica precisamente del equipo de Santelena. Imágenes del último cuarto que no le iba a alcanzar. Dominó de principio a fin. Sportivo San Salvador, doble Urquiza, pero no le iba a alcanzar. Así lo se llama el equipo de San Salvador. 64 a 68, triunfo para el Esportivo. Partidazo en Villaguay, Parque de Casaca Oscura. Recibía a ciclista. Linda acción con Manuel, conversión. Y así atacaba el equipo de Parque, imágenes del de final del último periodo, penetración y conversión, 20 para Minata, 18 para Filiau 12 para Tolomei el tridente que siempre lidera las acciones en parque, allí también convertía Bautista, pero, pero en ciclista, empezaban a correr, empezaban a aparecer los goles también desde la línea, 21 para Enzo Pasadores, 9 para Fernández, 8 para Abogado, 7 para Liceo Casano, desde la línea lo empezaba a cerrar parque, pero, pero, vamos a ver la siguiente acción... Menos cuatro... Se terminaba el partido... En la individual... Largo triple... En modo de NBA... Sí, bombazo... Pero desde la línea... Parque frenaba el andanada de ciclista... Y lo cerraba... Triunfazo... 65-60... <risa> Duelo de animadores... De casaca oscura... Sionista recibía... A juventud... De casaca celeste y blanca bastones... Linda acción por línea final... Convertía... El equipo paranaense... Y aquí Matías Novelo con toda la potencia de la experiencia 24 puntos para él Doble dígito en rebotes también Convertía el 2 más 1 Pero Sionista corría 22 para Folmer, 17 para Juan Pablo 11 para Nico Guaita, 9 para Arik Levin Eran los goleadores de Sionista Y esta era la réplica de Juventud 18 para Prichuk, 9 para Manulado 9 para Gonzalo Brusa y con esa acción lo empezaba a cerrar Sionista, tomaba ventaja sobre el final del juego, rotación, línea final, linda bandeja, con esa pasaba al frente, lo dominaba el equipo de Paraná, triple marca para Novelo. Manulado, con el ofensivo, un golpe, la tira medio por cumplir, se quejaba, convertía, valía por supuesto, pero lo cerraba desde la línea Sionista que lo ganaba por 5. Para Paracao en casa recibía a Huracán y la bienvenida era a cargo de Román, el triple de Memo. Cuando no, 16 puntos para él, 18 para Juan Cruz Cap. los goleadores, aquí le flotan a Memo y es un peligro. Y este partido duró como tal tan solo un puñado de minutos, ya que Para Paracao llegó a sacar casi 30 puntos desde el segundo cuarto. Y desde allí lo dominó, corrió, anotó desde donde quiso, 12 para Chorbat, 10 para Montañana, 8 para Pividori, la réplica en Huracán. Para Sosa, 11 puntos para él Triunfazo de Paracao 86 a 38 La armonía vestido de verde Recibía a Ferro con casaca blanca Corrección en el ofensivo Y dos puntos para la armonía El goleador iba a ser este hombre ¿cuándo no, Sergio Rabina Aquí lo vemos en el individual 24 puntos para él, 19 para Julián Pinto 15 para Francis Irungaray y esta era la respuesta para Ferro, 15 para Herbert, 11 para Sangoy 10 para Gerard. Linda acción de Julián, que si vengo, que si voy. Con fortuna, varía dos, de todas maneras, dominaba la armonía. Imágenes del tercer cuarto, que daba estas ventajas defendiendo, pero, pero. Con esta acción lo iba a empezar a cerrar. Iba a ser un sólido triunfo para el equipo colorense. Ganó 81 a 63. Tabla de posiciones en la Conferencia 2, en la Zona A todo muy parejo, no obstante el líder en soledad sigue siendo para inmediato perseguidor, después Juventud cierra esta tabla, Huracán 29, en tanto que en la Zona B, un poco más holgado, Sportivo San Salvador, lo sigue ciclista, ambos escapados, el resto de los perseguidores cierra Saninetti 38. La próxima fecha para esta Conferencia 2, Urquiza Saninetti. Ciclista Sportivo San Salvador, estudiantes Parque Ferro de San Salvador Paracao, Huracán Sionista, Juventud Unida de la Armonía. Así llegamos al final de un nuevo programa de Pick and Rock. Recuerden que este programa lo pueden ver en el canal de YouTube de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Nos reencontramos la próxima semana. Chao, que pasen bien.